Mami, tú también, mami, tú eres hermosa, ese perfume que tú tienes, me sube la nota. Mami, tú también, mami, tú eres hermosa, ese perfume que tú tienes, me sube la nota. que te besarte como ese beso. Sentido, soy como una de cuando hay una tazanito, no el día de cáncer, el que no el de cáncer, que I'm a little bit me a a a a Dándole gracias a cada uno de ustedes que están aquí esta noche Compartiendo y disfrutando del evento Y se van para ti, ya acá de lo que es Oye que lo que Sigan apoyando el botebol que se viene rompiendo Ya usted sabe, con a cabeza. Ya tú sabes, a la casa Felipe Capeleta, la maldita directiva, okay. los de directiva lo que que Que le de señorita